amigos de youtube aquí su amigo CJ Eaxi, con un nuevo video. en esta ocasión vengo con mi amigo mister loquendo una video colaboración y en esta ocasión le vamos a enseñar la ubicación de los sobornos policiales que son esas estrellas que est esas estrellas que flotan como están viendo detrás de mí bueno empecemos con el video. Y bueno amigos de Youtube, como les dije en el inicio mi amigo Mr. Locuendo y yo les mostraremos algunas ubicaciones importantes sobre los sobornos policiales, bueno yo empezaré en el campo y como soy anfitrión mi parte va primero, luego mi amigo Mister les dirá los de los santos. Espero disfruten el video. así que los dejo con las ubicaciones y música de fondo xd. -E. Hola qué tal amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video junto con CJEasi. Yo soy Mr. Locuendo y les agradeciera si se suscriben a mi canal y al de CJEasi. Ya sin más que decir, aquí estoy yo el cejotudo, el que tiene el pito peludo, jajajajaja XD elevado a la quinta fracción con doble exponente más triple dosis de comedia, jajajaja, pero que carajos estoy diciendo, mejor comencemos. Bien mis amigos, en este video, estremos dando los puntos de sobornos policiales, las estrellas para los que no sepan. Aquí está la primera, y esta es su ubicación. Y cerca de acá, se encuentra otra, que está arriba del puente. Ah por cierto, yo estoy dando la ubicación de los santos, CJ y así, la de las venturas, creo, o no sé jajaja. Pero el caso es, que les traemos buen contenido. Y espero que lo disfruten. Ah. Mierda, quedé chueco, jajajaja XD, pero vamos de nuevo. La otra estrella, está arriba del puente, ya casi llegamos. Mierda CJ, no te caigas otra vez, o si no, van a pensar que te gusta el mete. Y como ven, aquí está, tal como se los dije. Ahora sí, pasemos por la número 3. Esta está fácil de encontrar, ya que está cerca del Hotel Jefferson. Que ya está, en el territorio de los vagos. Pero igual, aquí está la ubicación. Bueno, ahora vamos por la cuarta estrella, esta está cerca, del Grove Street. De esta no hay mucho de qué hablar, así que les dejo la ubicación, y pasemos por la quinta. Bien, ahora la quinta estrella, está en Grove Street. Abajo del gimnasio, allí la podemos encontrar. Bien, ya la pudimos encontrar, aquí la tenemos. Pero qué carajos pasa, Mr. Locuendo, has perdido la comedia, ponle más sentido del humor. Bien, aquí está la ubicación. Metánsela por el anuel o miren qué hacen con ella. No gano nada con hacer estas mamadas. Jajajajaja, ja, ja, ja, ja, mejor les sigo mostrando las ubicaciones porque el amargado de Mr. Locuendo no le sale de los cojones darles nada. Bien, la otra la podemos encontrar en esta parte, que es territorio de los vagos. Esta estrella está en lo alto, así que si queremos agarrarla, tenemos que acelerar rápido. Y esta es la ubicación. Bien, pasemos a la séptima estrella, esta no será fácil de encontrar, ya que esta la tuvimos que haber visto en la tercera misión o cuarta, no me acuerdo bien, pero está en un parque debajo del puente. Pero igual, aquí está la ubicación. Bien, la siguiente estrella, está ubicada, en esta parte que se llama que diablos te importa jajajajaja. Ja ja ja ja. Ya en serio, no me acuerdo cómo se llama este lugar, necesito ayuda. Pero bueno, aquí les dejo la ubicación. La siguiente estrella está al fondo de un callejón, por la cual a muchos les cuesta en encontrarla. Pero no se preocupen, que ya llegó Cejotita mi amor, él les dará la ubicación. Vamos por la siguiente ah, Hijo de tu fruta madre, me las pagarás a la próxima Bien, para agarrar esta estrella, decidí tener unas estrellas de búsqueda Para que sea más difícil agarrar una estrella Pero bueno, aquí les dejo la ubicación Oye negro de mierda, vuelve aquí Está bien señor oficial, pero le quedaría bien un poco de pintura ah, ah, A mis ojos Rayos, yo mejor me voy, más vale que digan se fue por aquí, que por aquí se murió Bueno, esto se me está saliendo de control, ahora si siento la adrenalina, será mejor que encuentre la otra rápido O oh, sí, la he encontrado, ya era hora, pero bueno, aquí como siempre les doy la ubicación Pero bueno, pasemos a la última estrella de los santos, esta está ubicada un poco retirada del centro, muchos, casi no la buscan, pero bueno, les dejo la ubicación por si acaso. Bueno mis queridos amigos, suscriptores y no suscriptores, si les gustó el video denle like, y suscríbanse al canal de CJEASI, igual a mi canal, la verdad ha sido un gusto hacer unas colaboraciones con CJEASY, y cuídense. En toda tu puta cara. Mierda, hay policías, yo mejor me voy a mi casa. Guaaaaa. Y bueno amigos de Youtube, hasta aquí esta segunda colaboración con mi amigo Mr. Locuendo, si te gusta esta química, pues apoyanos tanto a mí como a Mr., suscríbanse a su canal y den like al vídeo para así seguir nuestras colaboraciones. La segunda parte de esta nueva serie será publicada en el canal de Mr. Locuendo, cuando este video cumpla los 40 likes, y que nuestro amigo tenga 50 subs, ya que ha sido un tremendo placer colaborar con este tío jeje. Así que ya saben, nos vemos en un próximo video, colaboración o directo, hasta pronto.